Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, estamos en la cuarta entrega del proyecto Nuevas Voces. En esta ocasión nos acompaña Luis Morales Rodríguez. Luis, bienvenido. Para nosotros es un placer tenerte con nosotros. Hola, Cristi. Muchas gracias por la invitación. También un enorme gusto para mí estar aquí hoy. Luis Antonio Morales Rodríguez. Actor, crítico y dramaturgo. Egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático licenciado en Letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente cursa una maestría en Teatro y Artes Escénicas. Ha sido docente de Teoría del Teatro en el Departamento de Letras y también de Crítica Teatral en la Escuela Superior de Arte, ambos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 2021, Creando Entre Tiempos e Identidades. Expresiones del Teatro Contemporáneo en Guatemala. 2020. Reencarnamos en seres cada vez más pequeños. Obra teatral producida por Teatro Soporte en el marco del Encuentro Nacional CIVAQUE. 2019. Situación de la dramaturgia guatemalteca actual. Ponencia en el marco del Festival Nacional de Teatro de Occidente. 2019. Un puñado de cicatrices o la máquina para condensar la acción. Obra teatral producida por la Compañía Municipal de Teatro de Quetzaltenango. 2018. Teatro biográfico o la estética de la resignificación. Tendencias en la escena actual guatemalteca. Publicado por la revista Conjunto, La Habana, Cuba. Explícanos un poco acerca de ti, ¿cómo inicia tu pasión hacia la literatura, a qué edad inicias a escribir? Bueno, eh, creo que yo vengo de un hogar como ciertamente atípico en ciertas condiciones en Guatemala. Pues, recuerdo siempre mi casa llena de libros, eh, a mi madre siempre preocupada por, por leerme, por conseguir nuevos libros, por leer ella misma. Eh, entonces creo, y, y desde muy temprano también, de, de mano de mi madre, pues tuve una formación teatral, digamos, muy empírica y demás, pero desde niño, como el teatro, la danza, la literatura, fueron parte de mis rutinas cotidianas, digamos, crecí en cierto sentido fuera de un hogar también lejos de la heteronorma, ¿no?, que los niños hacen ciertas cosas. Eh, y siento que, que eso en gran parte despertó desde muy temprano en mí el, el deseo de escribir, de crear en general, eh, Creo que fue un tránsito que fue yendo de ciertos lugares que para mí eran más cómodos, como el teatro o la danza, donde podía crear con más libertad y todo uh -huh. el tiempo, a tratar de, de escribir cosas más concretas y, y aterrizarlas, digamos, en un material meramente textual o escrito. Eh, pues escribí desde muy niño, la verdad. Eh, mi madre debe recordar lo mejor que yo, o sea, pequeños retazos de cuaderno, <risa> papeles de regalo en donde escribía algo y se los daba para que me los guardara. Eh, material que por cierto no he revisado en muchos años, eh, pero fueron las primeras formas de acercarme. Y cuando tenía 15 años creo que tomé la decisión de, de asumir la creación, el arte, la literatura, como digamos una forma de vida. ¿no? Eh, me mudé a Ciudad de Guatemala, yo venía de Quetzaltenango para estudiar en la Escuela Nacional de Teatro y creo que ese fue el punto de, de explosión para muchas de mis formas creativas y quizás ahí fue donde empecé a escribir ya de una manera mucho más sólida, guiada, uh -huh. metódica, quizás. Eh, prácticamente todo este proceso como de formación donde tú vas como creando tu estilo literario me llama la atención. Eh, ¿Cómo es tu proceso creativo y cuáles son esos autores que van como causando una influencia en tu obra? Bueno, eh, en cuanto a los procesos creativos, que los voy a nombrar como en plural, Ajá. creo que han cambiado mucho con el tiempo. Eh, me pienso en una etapa mucho más adolescente, eh, muy influido por los clásicos, quizás desde mi mentalidad de niño campesino y de viniendo de un lugar fuera de las urbes y demás. Eh, encontrarme, sobre todo en la escuela de teatros, con lecturas muy profundas sobre la Iliada, la Odisea, las tragedias griegas, que eran parte fundamental de nuestra formación en la Escuela de Teatro, me fueron instalando como todo ese imaginario de símbolos clásicos, de referencias clásicas a la mitología, al arte antiguo. Eh, y creo que eso fue como un primer eh, periodo creativo, que podría decir yo se terminó más o menos hacia 2012 o 2013. Eh, luego pasé muchos años sin escribir, eh, como unos 5 o 6 años sin escribir, tal vez menos, sí, como 5 o 6 años sin escribir. Eh, y cuando volví a hacerlo, porque creo que me había dedicado muy por completo a la universidad, eh, estudiaba dos carreras, entonces no tenía tiempo de... <risas> y trabajaba, entonces no tenía tiempo de casi nada. Eh, y creo que al terminar también fue un, una etapa de mucha crisis para mí, o sea, terminar la universidad, volverme a Shela, eh, haber perdido a seres muy queridos. Eh, en esa época, haber terminado también relaciones muy largas, uh -huh. o bueno, largas, digamos, <risa> eh, que me, me hicieron como leerme desde, otro, desde otra perspectiva. Y creo que aunque yo desde muy niño tenía plena conciencia sobre mi orientación sexual, mi identidad de género, digamos, divergente de la heteronorma, eh, nunca había sido ese como mi simiente para crear, nunca había encontrado yo ahí como el punto. Y... Creo que ya a partir de 2017, 2016 tal vez, eh, tomo más esas reflexiones desde la diversidad sexual, eh, desde mis vivencias propias, alejándome muchísimo de la obra anterior como muy vinculada a lo clásico y demás. Y pues ya, mm, digamos, me posiciono más desde una perspectiva como propia, ¿no? como encontrar más una voz que hable de, de lo que hago, de lo que, de, de lo que me gusta, por muy... A veces por muy extraño que sea, ¿no? pero también reivindicar la literatura como un acto egoísta, un acto subjetivo, como un acto para mí. Realmente podemos ver una trayectoria en tu literatura desde, desde un plano donde vas desde lo clásico hasta algo donde ya te representa como persona, como identidad. Eh, también sé que has ganado en dos ocasiones los premios florales hispanoamericanos en Gexaltenango. Cuéntanos un poquito sobre esta experiencia. Bueno, los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango casi sin dudas podremos decir que es uno de los certámenes más antiguos de literatura en lengua castellana. Eh, acaba de cumplir unos 105 años, algo así, no, no, no estoy claro ahora de, de, de los años. Ciertamente también ha sido un certamen que desde su propio conservadurismo y desde sus propias ideas ha, ha escrito digamos, una especie de canon, no solamente de la literatura eh, guatemalteca, creería también de la Centroamericana, eh, y en cierto sentido, tal vez no con, con tanta potencia, pero también cierto canon de la literatura hispanoamericana, ¿no? que es su rango de acción. Eh, <coughs> recordemos que en Guatemala lo ganó gente muy importante, o sea, dentro de las figuras literarias, Manuel Corleto, Manuel José Arce, pienso del teatro, Margarita Carrera, Exacto. Ana María Rodas, es decir, muchas de las grandes figuras, Luis de León, que, que no le dan sí. el premio, pero, pero tiene una, una mención honorífica, eh, que han escrito, digamos, gran parte de ese canon de lo que hoy consideramos la literatura guatemalteca. Ciertamente el, el certamen tiene, digamos, ese peso, pero algo que no podemos desvincular tampoco es el sesgo evidentemente conservador... Eh, que tiene dentro de la ciudad de Quetzaltenango no solo el certamen, sino la parafernalia misma de la premiación, es decir, con todo el sexismo que implica elegir una reina, toda esta parafernalia de poeta decimonónico que hace una salutación. Es decir, creo que en ese sentido el certamen ciertamente ya no corresponde a la realidad actual ni del país, ni de Shela ni de la literatura. Pero sigue siendo, creo yo, un, un punto esencial para promover la creación literaria. Y pues si yo me pienso en la época en que yo gané ese certamen, he de confesar que, bueno, yo escribí tres libros más o menos cuando tenía entre 17 y 18 años. Dos de esos libros han ganado en los Juegos Florales. Uno permanece inédito y perdido en algún lugar que no sé dónde. Eh, pero que ciertamente, como te decía hace un momento, creo que también mis paradigmas, mis referencias para crear eran otros. Y ciertamente eran paradigmas, referencias que quedan muy ad hoc con la temática, con la intencionalidad, quizás, que tienen los florales, que es todavía, creo yo, mantener esta imagen de escritor decimonónico, <risa> intelectual, eh, figura moral, es decir, como, como otro, otro estereotipo de escritor que yo creo muy desfasado con la realidad. Pero, eh, ciertamente puedo decirte que para mí fueron experiencias muy valiosas en muchos sentidos. Eh, Primero porque evidentemente ganar un premio de esa categoría sin importar lo que yo piense de mí o en ese certamen pues te da cierto renombre dentro del mundo de la literatura, sí. te, te da cierto espacio de validación y reconocimiento y es algo que a mí particularmente me ha abierto muchas puertas, muchos espacios en muchos lugares para hablar de literatura, para escribir, para dar talleres y pues eso lo agradezco mucho. Eh, también creo y como gestos muy honestos, eh, pues digamos que también a veces esto hay que hablar de los certámenes como organización, pero también de qué ocurre con este certamen. Recordemos que el certamen de Juegos Florales primero publica el libro para distribuir gratuitamente en Quetzaltenango y que después tienen un, un conversatorio eh, un día después de la premiación, donde pues en la Biblioteca Pública Municipal hay una especie de intercambio de ideas entre escritores, y la gente que llega, ¿no? Esos espacios para mí son súper importantes y valiosos, y porque he tenido muchos como... Eh, pues sí, como retroalimentaciones de ahí, de gente que de repente vas en la calle y te dice, leí el texto que usted escribió... ¡Wow! O, y, y ese tipo tiene de cosas... Mucha, tiene mucha trayectoria, o sea, realmente tiene... o sea, sí llega mucho a las personas. Sí, yo creo que podría ser más. Es decir, yo veo otras iniciativas, como el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, y digo, Ahí hay descentralización, ahí hay un uso de fondos públicos y no públicos para generar conocimiento literario y difusión literaria entre mucha gente. Los florales yo los veo como más quietos, pero ciertamente es más quizás eh, la imagen que la gente en general de Shella tiene sobre el certamen, lo que hace acercarse es, acercarse más que el, el, que el certamen tenga como mucha difusión. Pero ciertamente también son obras que si bien yo ahora no disfruto, digamos, no, no es lo que me encantaría. Eh, pues sí las valoro, porque siento que fueron parte de mis aprendizajes. Sé que no volvería a escribir de esas maneras, de esos temas de pronto. Pero sí, me, me, me parece que fue un punto central para, para la escritura en mi caso, porque pues también yo tenía 19 años apenas cuando gané el certamen. Y... Eras bastante joven y prácticamente esto te da como un incentivo para seguir escribiendo. Sí, y, y justamente, como te decía, un incentivo y una posibilidad de ser leído de otra forma. Es decir, yo pienso muchos y muchas jóvenes, escritores y escritoras, que no han ganado un certamen eh, y, ajá, y que, como yo, no saben socializar con escritores y editores y demás, pues tienen un camino mucho más difícil para poder obtener espacios donde su literatura se difunda. ¿no? De pronto, y los certámenes... Pues sí, hay alguien que me decía, no deberías decir esto porque parece que estuvieras demeritando tu trabajo, pero finalmente los certámenes también son una ruleta de suerte, ¿no? Es decir, desde la selección del jurado, si cambiamos a alguien del jurado, ¿cambiaría la decisión? No creo que la literatura tenga esos parámetros tan exactos para decir, sí. esa era la obra ganadora y no es discutible, ¿no? Sí, pero siempre hay que destacar como el valor literario que realmente de, de estos premios salen mucha gente que realmente se dedica, eh, muchos años después, sigue dedicándose a la literatura y como en tu caso, eh, tú puedes ver en ti mismo una progresión en tu misma literatura. Uh -huh. eh, tú has participado en muchos grupos teatrales, has sido director de teatro, Has escrito varios artículos sobre teatro. ¿Cómo percibes tú el teatro en Guatemala, el teatro y la dramaturgia? Uf, eh... Bueno, yo quiero empezar rescatando o diciendo que en Guatemala hay muy poca institucionalidad para el teatro. Sí. Es decir, tenemos la Escuela Nacional de Teatro que ofrece un bachillerato, la Escuela Superior que ofrece una licenciatura, la UP como opciones formativas, pero lejos de eso... Tenemos muy pocos grupos teatrales estables, en el sentido de entenderlos como grupos o compañías, gente que se dedica a esto, y en cambio tenemos como gente que ocasionalmente se junta para montar una obra de teatro, que creo yo hay dinámicas distintas ahí. Eh, bueno, en general yo creo que el qué hacer teatral en Guatemala, a mí me parece muy aburrido en la ciudad capital. Eh, me parece que es un teatro encerrado en salas, me parece que es un teatro siempre tendiente o al costumbrismo o al extremado academicismo uh -huh. eh, o a la comedia sin ton ni son, ¿no? Eh, frente a esto siento yo que desde iniciativas, un poco renunciando a esos paradigmas tradicionales del teatro, siempre han habido propuestas mucho más interesantes. O sea, el teatro que se hace en los barrios, eh, los grupos teatrales que han surgido en lugares como Sololá, Comalapa, como Sotzil, por ejemplo, o Mujeres achowen, también el teatro político de Andamia Teatro Raro, creo que son puntos así centrales. Y el trabajo de muchas y muchos teatristas que a veces queda como aislado en su trabajo personal, pero no la construcción de un colectivo, un grupo, ¿no? Ciertamente yo también veo, tal vez un poco esperanzado, pero que hay como muchos cambios en la manera en cómo se percibe el teatro. Eh, creo que la gente joven trae muy nuevas ideas, eh, Trae ideas también que, que ya no aspiran a encajarse en el modelo tradicional de hacer teatro, sobre todo porque creo que en muchos sentidos se ha visto sobrepasado, es decir, un teatro de salas, mantener una temporada, pura taquilla es casi imposible. Sí. Y pensar en hacer función para cinco personas en una sala, si podría hacerla en la calle y pensando en otros sistemas de representación, creo que, que ahí va como un poco mi reflexión en cuanto a por dónde va el teatro. La dramaturgia, yo siento que en Guatemala en general la tradición del teatro escrito es muy, muy poca, es decir, y sobre todo hombres, es decir, podemos casi que escribirlos en orden cronológico, eh, algunos autores anteriores, pero diría yo Manuel Galich, Manuel José Arce, Hugo Carrillo, eh, Rubén Nájera, por ahí tenemos por supuesto a la genial Doña Luz Méndez de la Vega con sus tres monólogos, eh, pero en general yo creo que la labor de escribir literatura dramática ha sido un campo muy desplazado en general de la literatura en Guatemala. Eh, yo creo que siempre uno ve que hay poetas que escriben narrativa, novelistas que escriben poesía eh, y este tipo de cosas, pero es muy raro, es decir, incluso los escritores así consagrados en Guatemala jamás en su vida han tocado una página de teatro, tal vez para leerla, pero no para escribirla, y eso nos pone como en una disyuntiva ¿Qué sucede ahí? Muchos escritores dicen, "Es que no hay grupos para montarlas." Muchos dramaturgos como Estuardo Galdames, Rubén Nájera dicen, "Bueno, y nosotros escribimos, pero ¿y quién monta esto? Yo puedo la mayor parte de obra teatral de dramaturgia de Rubén Nájera o Estuardo Galdames permanece inédita." Y ante el silencio atroz de las, de, las, de las editoriales públicas, que es más penoso, porque pienso, ¿cuánto teatro se publica en Guatemala? Poesía, pero loco. podemos ponerlas hasta para acuñar sillas, ¿no? Porque hay demasiada poesía publicada, pero teatro no. Sí. Y un poco por ahí venía lo que mencionabas, como un poco de la investigación que, que he trabajado en torno a teatro. no eh, Desde que yo estaba en la escuela de teatro, y muy por influencia, creo, de Alfredo Porras Smith, que en aquel momento era director de la Escuela de Teatro, un actor con muchísima trayectoria, director, maestro de teatro. Eh, pues creo que mis charlas cotidianas con él mientras yo estaba en la escuela siempre iban a, a esta ausencia de información histórico teatral, eh, del escaso registro que hay sobre lo que se produce, más allá de escribir dramaturgia, todo el teatro que sí se representa, cómo lo registramos para el futuro, ¿no? Y creo que desde esa época, ya en algunos artículos en La Cuerda, por ejemplo, en 2008, yo empezaba como a, y también luego en Tercera Llamada, un programa de radio en TGW, ya empezaba yo a pensar estas disyuntivas hace casi 10 años sobre cómo abordar la historia del teatro en Guatemala, que para mí era importante, como la historia de un oficio, ¿no? a veces hay muchos oficios que se quedan deshistorizados y, y las consecuencias incluso políticas que eso tiene, ¿no? estéticas para el teatro, creo yo, un oficio deshistorizado como el teatro genera un sí. teatro estéticamente con lenguajes confusos, creo yo. Y bueno, un poco a raíz de, de esas conversaciones con Alfredo Porras, eh, fueron surgiendo intereses tanto en registrar la escena contemporánea, que es un poco lo que, que he hecho en estos últimos años, escribir acerca de las propuestas contemporáneas, eh, y también re rescatar eh, con personas vivas y que estuvieron vivas durante la guerra, durante la represión, durante los sesentas, que fue una época de relativo auge para el teatro. Eh, pues Retratar desde boca de ellos, desde sus propios testimonios, lo que, lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, aparte de, de estos textos individuales, digamos, que he escrito, eh, también con Teatro Soporte hemos tenido, que es una organización con exestudiantes estudiantes de la ENAD, los de mi generación, digamos, eh, también tuvimos el interés de generar conversatorios, generar espacios de diálogo para reconstruir esta matriz histórica de nuestro oficio. Y bueno, también, eh, recientemente, con, con una compa antropóloga, Regina Solís, que hemos escrito también algo para reseñar eh, el teatro guatemalteco, digamos, si alguien que no conoce de teatro guatemalteco tuviese que enterarse, ¿qué podríamos decir? ¿Qué notas debería saber? ¿no? Entonces, un poco por ahí ha surgido mi interés, eh, también alejado de los escenarios, digamos, eh, sí. que creo que esa labor fuera de los escenarios a veces se nos olvida dentro del teatro. Y que incluso ahora, incluso en pandemia, el teatro se enfrenta con, con un escenario bastante complicado, porque no sabemos qué va a suceder en los próximos años con el teatro si seguimos en, en una cuestión de pandemia. Y, y que el, el contexto pandémico nos pone, creo yo, en una reflexión sobre todo a nivel filosófico en el teatro, porque digamos que una, así una definición simple y un poco sosa acerca del teatro, podríamos decir, esto lo estoy parafraseando de Jorge Dubati, que es una reunión de dos personas o más donde... Una o más toman la decisión de, con su cuerpo, evocar una realidad distinta a la que ya existe. Exacto. Pero para eso necesitamos presencialidad, convivio. Sí. Y entonces ahí es donde creo yo, desde la pandemia, nos enfrentamos a una situación bien crítica, de orden para mí filosófico, en cuanto a qué concebimos como teatro y cómo lo producimos. Y sí, la pandemia seguramente... Pues, nos va a cambiar a todos como personas, ya nos cambió. Yo creo que ya nadie puede salir a esta realidad y pensar que estamos en aquel 12 o 10 de marzo, ¿no? Si no, tenemos una percepción distinta. Pero al teatro también, creo yo, a los lenguajes teatrales, los ha cambiado para siempre. Y sin bien o mal, los ha cambiado, ¿no? Sí. Eh, hablando un poquito sobre tus obras teatrales, como un puñado de cicatrices, o reencarnando en seres más pequeños, ¿cómo haces la escenificación de estas obras? Bueno, igual como te decía, con esto de Teatro Soporte, gran parte de esos procesos escriturales, de recolección, de investigación, son también colectivos, y yo creo que eh, para mí, parte importante del, de la creación del quehacer artístico y de oponernos políticamente a un ideal de artista, es actuar en colectividad. Borrar esta idea del artista individual, del escritor unitario, del intelectual, ¿no? sino de, de esta labor de compartir y generar en conjunto. Eh, pues al menos estas dos obras que mencionas de un puñado de cicatrices y reencarnamos cada vez en seres más pequeños. Eh, ambas han surgido de procesos colectivos, de reflexiones, digamos, sobre todo un puñado de cicatrices. Creo que este grupo de amigos que éramos, eh, teníamos un dolor común, por eso el título de un puñado de cicatrices. Y que creo que todos, o al menos los tres, Daniela, Braulio y yo, desde distintos puntos, Queríamos llevar eso a la escena, queríamos traducirlo en algo. Eh, nosotros decíamos, lo que queremos es como que fuera ropa, quitarnos algo de encima, dejarlo ahí, verlo y poder contemplar ese objeto doloroso, Ajá. pero sin estar inmersos en él. ¿no? Y creo que el proceso colectivo fue un poco surgiendo ahí. Eh, de compartir ideas, de explorar con el cuerpo, de buscar fórmulas, o sea, hasta el vestuario, ¿no? las pruebas de vestuario. Eh, un poco este texto de un puñado de cicatrices surgió eh, de improvisaciones eh, junto con el director, que era Braulio Padilla. Eh, improvisaciones textuales, quiero decir, por eso él aparece en coautoría del libro, porque aunque los textos, digamos, fueron escritos por mí, surgen de consignas que él me daba para escribirlas, para escenificarlas. Ah. Eh, ciertamente algo que nosotros quisimos huirle desde el principio a estas dos puestas teatrales fue a la convencionalidad del teatro es decir, a esta idea de que el teatro cuenta una historia, porque el teatro podría simplemente evocarla, ¿no? eh, también como a, al, a romper el paradigma de, de presentación, nudo desenlace, de, de, uh -huh. como una visión más aristotélica de cómo entendemos esto, y también creo yo por hacer una especie de pastiche de collage en donde juntábamos nuestras distintas formaciones, influencias técnicas, estéticas, visuales, eh, pero no necesariamente queríamos crear, digamos, una pieza de teatro, sino, de alguna manera, alguien me decía algo interesante, decía, esto es una especie de lectura de poesía performática. De pronto, o sea, tampoco es que estuviésemos casados con la idea del teatro, sino con una idea, tal vez, de lograr construir con imágenes y con el cuerpo las, lo que el texto planteaba, las pulsiones, las obsesiones que ya el texto nos había dejado de manifiesto. Prácticamente sí tiene mucha dinamicidad el, el, la representación de, de, de estas obras teatrales. Y yendo un poco a Niebla Púrpura, es un poemario donde realmente se representa mucho la corporalidad y la identidad de género. Platícame uh -huh. un poquito acerca de esto. Bueno, yo diría que, que en general en los tres libros hay como mucho de esto de la corporalidad. Es decir, el subtítulo de, de Un puñado de cicatrices es La máquina para condensar la acción. Porque nos parecía también como, luego de este título un tanto poético, como un puñado de cicatrices, esto de la máquina para condensar la acción era casi una descripción técnica de cómo usamos el cuerpo en escena. Es una máquina para condensar acciones, ¿no? Eh, en general, creo yo, con niebla púrpura sucede algo que para mí creo que fue importante. Yo creo que yo escribía desde, desde un punto de vista como planificado hasta cierto punto académico, ¿no? Yo quiero hacer esto, me gusta esto, voy a avanzar en esta ruta. Y creo que Niebla Púrpura fue un libro que escribí eh, como muy de envión, es decir, sin pensarlo tanto, uh -huh. sin detenerme a pensar qué fórmulas quería utilizar y demás. Y eso evidentemente creo me generó un lenguaje, una forma de comunicación mucho más transparente. Sí. Eh, y evidentemente creo que ahí quedaron mucho más evidenciadas como muchas de mis pulsiones inmediatas que creo yo que siempre han estado muy presentes en mi vida cotidiana. O sea, yo no me recuerdo como un niño ni como un adolescente ocultando su orientación sexual o su identidad de género. Siempre me recuerdo súper amanerado, súper afeminado. Siempre me recuerdo como con muchas charlas en torno al tema, ¿no? Entonces eh, creo que era una faceta que nunca había llegado a mi literatura o a lo que escribía, o de, con atisbos apenas así breves, muy discretos. Creo que en Niebla Púrpura también yo tomé esa decisión eh, de hacerlo mucho más radical, o sea, mucho más frontal. Entender también creo yo que para ese momento mi formación política eh, y también mi... mi participación de la colectiva Odelca, que es la organización de locas centroamericanas y del Caribe, que es un, uh -huh. un, una colectiva que tenemos con más compañeros, maricas, gays, no binarias, eh, para posicionarnos política, pero también estéticamente. Nosotros creemos que la lucha por el poder también es simbólica, también es estética, no es solamente un asunto de, de poder político. ¿no? Creo que para el momento de, de niebla púrpura ya tenía mucho contacto con Odelca. Eh, manteníamos como círculos de convivencia muy íntimos, muy cercanos, muy honestos, muy de amigos Ajá. y eso evidentemente nutrió muchísimo el libro, de hecho el libro está dedicado a Odelka a, a, a mis amigas, a mis amigos ahí dentro, porque creo que esa convivencia a, a, digamos exclusiva entre hombres homosexuales genera dinámicas distintas para cuestionar el poder, para enfrentarse al poder para construir nuestros relatos históricos para reconstruir nuestros relatos de clase, es decir, nosotros no somos el gay o el homosexual de zona 14, no, es decir, nosotros venimos de una marginalidad distinta del interior del país, de familias que no vienen de condiciones económicamente favorables, y también reivindicarnos desde eso nos hacía como eh, tomar otras palabras para nombrarnos. Eh, decía un maestro en la escuela de teatro y me encantaba porque él decía, bueno, no, no se crean, cuando ustedes les dicen homosexual no es lo mismo que le digan gay o que le digan maricón, porque son tres cosas distintas, y es cierto, es decir, en eso hay una serie de lecturas de clase, lecturas sí. sobre la, la, la pertenencia étnica, tu procedencia geográfica, tu profesión, es decir, y, y esa serie de matices creo yo que es un poco lo que intentaba abordar en Niebla Púrpura, y también creo yo hablar de algo importante, que es el amor marica, ¿no? es decir, los hombres también nos amamos con otros hombres, y, el, y a veces el simple hecho de que eso ocurra o nos deseamos con otros hombres y a veces el simple hecho de que eso ocurra termina siendo por un acto subversivo en un país que está acostumbrado a la literatura melosa. Sí. Eh, y que valora una sobre literatura todo... literatura más tradicional. Entonces sí. eh, creo que tu obra rompe todos estos esquemas y realmente representa como eh, un cambio en la literatura donde representa esto de, la, de una identidad, ¿no? Que cómo te representas tú como persona. Sí, y creo que eso es bien interesante porque, bueno, también podemos hablar de autores en esta tendencia como gay, marica, de reivindicaciones desde la diversidad sexual, como el genial Manuel Tzok, por ejemplo, Fabricio Quemé, Numa Dávila, pienso, eh, Marlon Francisco, que pienso que son también poetas, que o, o incluso el mismísimo Francisco Nájera, ¿no? que desde sí. su estancia en Nueva York nos ha dado mucha de su poesía con tendencia bisexual o con, con una clara inclinación a la bisexualidad. Eh, pero sí creo que hay, hay un gesto importante, no en mi literatura en específico, sino cuando desde la diversidad sexual nos retratamos a nosotros mismos eh, y también creo, nos retratamos marcando un sitio que es comprensible para nosotros. Porque eso también es importante. Estamos acostumbrados a leer una literatura que se normaliza porque se cree que la heterosexualidad es normal. ...que es la norma, que es lo lógico... ...entonces nunca advertimos que todas las novelas tienen contenido heterosexual... Todo, ...es decir, hay, hay, las formas del romance heterosexual tienen ciertas maneras... ...el cortejo heterosexual tiene ciertas maneras... Eh, ...la forma de representarse social, física, corporalmente... ...dentro de personas cis, hétero... ...tiene una dinámica distinta... ...que evidentemente cuando nosotros reapropiamos eso desde la literatura tenemos una dinámica bien distinta porque estamos hablando de nosotras y nosotros mismos. Estamos subvirtiendo el deseo y el amor que por default son siempre heterosexuales, los estamos definiendo desde otros parámetros. Y eso iba un poco cuando te decía, crear una literatura con nosotros, para nosotros delimitada. ¿no? Okay. Si a los heteros les gusta leerla, perfecto. Pero es que también se aproximen a un territorio desde, desde donde nosotros creamos, Uh -huh. Sin pensar en si al heterosexual le gusta o no, que creo que es un poco lo que pasó con muchos autores eh, divergentes de, de, de la heteronorma durante todo el siglo XX, que estaban más preocupados por encajar, incrustarse en ese barroquismo heterosexual, ¿no? Luis, muchas gracias por tu magnífica participación. Nos gustaría que nos compartieras un poco acerca de tu obra, pero leyendo tu obra y que nos representes esto que nos comentas acerca de la identidad de género y cómo ves tú la poesía, cómo la representas. Entonces, me gustaría que nos leyeras un poco. Ok, gracias. Fiebre rosa, herida violeta, demasiado azul, notas dispersas. De las gargantas de la locura emerge el grave y lento bozarrón del llanto. El cuerpo funciona en vaivén de tensiones, como preciso acordeón. El celebrante se funde en una sola pieza de su mente enferma y su cuerpo enfermo. Una fiebre rosa me arde en la cabeza, locura ardiente. Me traspasa la idea y en herida violeta que palpita y canta, se lamenta. Luego la noche y su constelación azul, demasiado azul. Soy líquido y doblegado vasallo de la luna y de los mares, mi esperma sangrante, mis lágrimas ácidas, la niebla poluta de Alquitrán en mi memoria. La batalla espiritual y la guerra son sinónimos caricaturizados. Matanza sagrada, sed de dioses, cuerpos en sacrificio, hambruna y deseo. Una charla me pulsa las sienes. Le dice a mi abuela a su hermano, hay un bulto rojo, como alguien trabajando en la milpa. Seré yo que me quedé trabajando ahí, contesta él. Pero así no dijo mamá, que no te quedaras trabajando. Mamá siempre llevó una cuerda al cuello y nunca encontró de dónde colgarla. La tristeza me hizo un surco, como a ella. Ahora me ha dejado como valor único, como sujeto monolítico, como obsesivo juglar que repite lugares comunes, frases tristes y esqueléticos poemas que tiñe de azul para sentirse menos solo. La tristeza me ha dejado como animal viejo, como habituado al instinto del gemido, pero que hiere. La tristeza sepulta los momentos y lo simple. Si Dios existe, me dio el mejor de los lugares y me hizo su hijo predilecto, el que flota a intervalos, el que vive pendulante, el que sueña frío y respira lento. Mientras tatuo mi cuerpo de heridas, pronuncio que no creo en la ficción y en sus vicios. Creo en la incisión breve y transversal, la que ritualiza la herida y es agujero diminuto para explorar el tórax ajeno y encontrar espejos. Para hurgar en la herida extraña y sentir el dolor en la carne propia y la extinción en los sesos vacíos. Los corazones asfixiados o oh, a casa nunca se vuelve. Soy ídolo poluto de esperma y alquitrán. No hubo ojo de venado que sacara mis espejos tragados, ni los dolores ajenos con sus pupilas y sus lenguas. Nadie vuelve al hogar con las manos llenas y el alma limpia. No están mis lugares y sin ellos no estoy yo. Los tristes somos anómalos a los lugares, somos viajantes y extranjeros. La danza de los tristes se hace en afán nómada, en tensa huida de los lugares de la memoria. Es embrujo de fractura cervical para situar la vista atrás sin saber el futuro. La danza es maquinal memoria de poca suerte y psicosis campirana y dada. Nada está vivo acá, excepto los animales grandes. No hay viento ni no lluvia para ahogar las muchas gargantas de la locura. El tiempo se ha detenido. Y el sol arrastra los pasos antes de morir. 13 de noviembre de 2016. El sexo muerto o conservo el corazón roto. Fui animal herido y conservo el corazón roto. No sé si se pasa a amar mi cuerpo óseo y humeante. No sé si aprendería a amar tus heridas de violencia y morbidez. No sé si pueda dejar de temerle a tu cuerpo atrofiado por escalpelo y puñal. El amor que no llega al cuerpo, confía en la muerte o en la suerte. ¿Cómo se llama a los maricones con la líbido dormida y el sexo muerto? La danza de los tristes se hace con los ojos cerrados y el tacto alerta en extremidades arácnidas. Es convulsión destertor y carcajada para encontrarse en la oscuridad. La danza desviste multitudes al tacto cálido de otro cuerpo para el mejor funeral. Los corazones rotos salen a surcirse en poemas ebrios de medianoche. Se lanzan felinos en distintos rumbos de los parches habitacionales. La tragedia es el beso que no te di para evitar la podredumbre de la ciudad. 29 de noviembre de 2018 Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, queremos agradecer a las personas que han estado atentas a este cuarto segmento del proyecto Nuevas Voces de Guatemala. Agradecemos la participación de Luis Morales Rodríguez. Muchas gracias por su atención. Nuevas Voces de Guatemala.